Vamos a ir en el nombre del Señor Jesucristo con las guerras del fin que ya están siendo cada día y cada vez más notorias. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Las guerras del fin. Yo animo y exhorto a toda la iglesia del Señor Animo a nuestros amigos y animo a todos nuestros hermanos a que leamos y que escudriñemos la Escritura y que veamos el fiel cumplimiento de las profecías bíblicas. Una de ellas es lo que está aconteciendo con Israel, el pueblo de Dios, el pueblo amado. El ejército israelí, óigame, dice por su primer ministro el señor Netanyahu, que está listo para cualquier eventualidad. ¿Esto qué quiere decir? Israel es la única nación que no puede bajar sus armas, no puede dormirse. Es la única nación que si baja su armamento bélico, Israel lo borran. A Israel desaparece. Israel no tiene con qué protegerse. Esto es así de claro. La palabra de Dios nos habla de guerras y de rumores de guerra. Es así que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nuestros amigos que nos oyen y que nos están escuchando en este momento. La Biblia dice en el libro de Mateo, oiréis de guerras, de rumores, de hambres, de pestilencia, todo esto son señales de Inequivocable de que Jesús Volvería La mayor señal fue El 14 de mayo del año 1948 Cuando Israel nace Como una nación El profeta dice nacerá una nación En un solo día Eso es lo que ocurrió a Israel Israel fue reconocida Por las Naciones Unidas Como nación La higuera la reverdece Y esto nos dice las escrituras que debemos estar mirando en ella el cumplimiento, porque Jesús dijo, os digo que cuando veáis a la higuera reverdecer, esa generación no pasará. La palabra de Dios nos habla de guerras, de rumores de guerra, este evento no es cualquiera. Estoy hablando de lo que dijo el señor Netanyahu, primer ministro de Israel. Será la chispa para el inicio de los últimos eventos bélicos. Al decir bélico, estoy hablando guerras profetizadas en las escrituras en que será involucrada la bendita nación de Israel Israel tiene la garantía de ser guiada y guardada por Dios ¿Cómo usted se explica que Israel un pueblo no mayor con todos los israelitas que puedan haber en el mundo entero unos 7 millones Amén. supongamos que sean 7 millones esparcidos en el mundo 3 millones que hayan en Jerusalén, en Israel No han sido exterminados por más de 100 millones de egipcios De sirios, gente en el Líbano, gente que aborrece a Israel Es porque Dios en el Salmo 121 nos dice No se duerme ni se dormirá el que guarda a Israel Bendito sea el nombre de Jehová Estas acciones para las que Israel se está preparando tendrán un gran costo para Israel a dividir su tierra. Nosotros mucho hemos escuchado, mucho hemos visto por televisión, hasta el cansancio, como las Naciones Unidas y otras organizaciones, y aún presidentes latinoamericanos, están de acuerdo que las tierras se dividan. Pero hay un pequeño, pareciera que fuera un pequeño problema, pero es un gran problema, porque Israel, como dice el libro de Zacarías, se convierte en la nación, en la piedra pesada para las naciones. ¿Por qué? Porque las tierras no son para dividirlas en suerte ni para los palestinos Las tierras le pertenecen por pacto sepiterno sempiterno a Israel Jehová juró que las tierras son de Israel Por lo tanto, lo que están haciendo las naciones, lo que está haciendo el hombre Es invalidar un pacto bíblico Y cuando nosotros nos metemos a invalidar pacto bíblico Cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios Es el hombre el que siempre tiene consecuencia. Y es el hombre el que tiene que perder. Esta paz y seguridad falsa está profetizada en la palabra de Dios. Dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Hemos oído decir paz y seguridad. Muchas naciones quieren la paz y quieren la seguridad. Y hoy estaba escudriñando algunas noticias cuando salía la gran información. Óigame bien, la gran información que el señor Netanyahu primer ministro de Israel, está de acuerdo con una paz. Por lo tanto, yo quiero colocar en una alerta muy grande a la iglesia del Señor. La Biblia es clara cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. En otras palabras, lo que está aconteciendo es que la destrucción repentina viene para los que quieren caer en fraude contra Israel. Primero vendrá la invasión de Gogo que es igual al líder asiático ruso que entrará. La Biblia lo dice en el libro de Ezequiel. Gog y Magog, que es igual a Rusia. Magog es Rusia. Y Asia Central también es Irán, que es igual a Persia, que la Biblia dice Persia, el rey de Persia. Y todas las naciones árabes, y de la ex Unión Soviética, después la de los Reyes del Oriente, o sea, China. China también entrará, porque el libro de Apocalipsis dice que vienen 200 millones de hombres de guerra, soldados. Y no hay ninguna nación que tenga tantos soldados. No tiene Estados Unidos, no hay un país europeo, no hay en África, no hay en América Latina, solamente es China, China. Y países de esa zona, geográficamente estamos hablando. Después, todas las naciones contra Israel en el Armagedón, concluyendo con la destrucción catastrófica de todas las naciones. Y solo quedando Israel, oígame, solo quedando Israel para testimonio al mundo antisemita. Aquellos que aborrecen a Israel son conocidos como los antisemitas. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Según el Salmo 83 Dice que todos a una hacen reunión y pactan contra el escogido, contra Israel. Pero Dios es Dios de señores, mi Rey es Rey de Reyes, y Señor de señores, y Él no se ha pronunciado, y cuando Él se pronuncie, las naciones de la tierra temblarán, porque Jehová está en pie en su santo templo, y Jehová peleará por Israel. El Señor dijo a Josafat, Josafat dijo al pueblo, estar tranquilos y ver la salvación de Jehová, Amén. porque no sois vosotros los que pelearéis, sino es Jehová vuestro Dios que nos defenderá. Amén. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a caminar indiferente viendo tanto terremoto, viendo cumplimiento de la profecía bíblica, viendo todo lo que las Escrituras nos dicen, que hoy Jesucristo está a las puertas... Y que hoy más que nunca la iglesia del Señor debemos estar orando, debemos estar ayunando, debemos estar venciendo el pecado. Hay muchos cristianos que están entretenidos en la carne, que pasa horas frente al televisor, que pasa horas frente a un computador y que solamente alimenta el morbo, alimenta el pecado. Y eso es una falta ante el Señor. Un día estaremos de pie ante el tribunal de Él y Él nos dirá por todas esas horas, que estuvimos en la tierra y que las perdimos no las aprovechamos para predicar y hablar del Señor sabiendo que somos la sal de la tierra y la luz del camino por eso amigo querido en esta hora donde usted me está escuchando yo quiero invitarle a lo que dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo lo amó de tal modo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no en una imagen no en una cruz no, usted debe creer en Jesús. Jesús es invisible, pero es tan cierto como el aire que respiramos, cuando usted lo deja ser en su interior. Por eso en esta noche, yo quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan por la radio, y que también verán este video, que quieran acercarse a Jesucristo. Jesús está a las puertas. Hoy, más que nunca, la ciencia se ha multiplicado. Jesucristo dijo que la ciencia se multiplicaría en el libro de Daniel Hay grandes profecías que están a punto de rebotar en la tierra Hay un gran varón de Dios que va por la tierra profetizando El mismo que profetizó hace más de dos años Vamos a cumplir un año del aniversario de este mega terremoto en Chile Ese mismo siervo de Dios ha profetizado grandes cosas que vienen a la tierra Muchas ya se están viendo, otras vienen, otras están por venir lo cierto y seguro que en la palabra de Dios yo veo claramente Que Jesucristo podría venir hoy mismo por la iglesia Porque todo está cumplido Hoy no hay ninguna profecía que falte Excepto la del arrebatamiento Si Jesús no ha venido es porque Él está esperando que tú rindas tu corazón, tu vida a Él Y en esta noche hay algún amigo o hay alguna persona que en el nombre de Jesús quiere vencer su pecado, vencer su vana manera de vivir, yo le insto en el nombre de Jesús de Nazaret, que salga de la tiniebla y que camine a la luz, en consecuencia de todas estas cosas que están por suceder. No piense en lo que dirán sus amistades, no piensen lo que dirán sus amigos, piense en su alma, piense que después de esta vida hay una eternidad para el hombre. Por lo tanto, allí donde usted esté, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le hago esta invitación. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal en tu vida, desde ahora y para siempre? ¿Quieres pedirle perdón y sentir el perdón de tu pecado? Eso no lo hallarás en un negocio, no lo hallarás en ninguna parte del mundo. Lo hallas humillando tu corazón. Yo lo hallé hace muchos años. Mis hermanos que están conmigo lo hallaron hace muchos años. Los amigos que sintonizan también el programa de la 96.3 en esta hora han encontrado, pero hay muchos que no lo han encontrado. Ofrezco esta oración. Si es positiva tu respuesta en esta noche, y eres valiente, porque valentía se necesita para reconocer los errores y quieres reconocer tus pecados, pero no ante mí, no ante un hombre. Yo no te invito a una religión, yo no te invito a un hombre. Yo te invito a conocer al Señor Jesús, aquel que dio su vida en la cruz. ¿Quieres en esta hora orar? En el nombre de Jesús te ofrezco esta oración. Si quieres en esta hora, dile Señor Jesús, en esta noche quiero agradecerte porque he oído tu palabra. Quiero pedirte que borres cada uno de mis pecados. Siento profunda vergüenza de cada uno de ellos. Siento dolor de cada uno de ellos. Te pido que me perdones, Señor y que en esta oración vengas a mí, entres en mi corazón, lo laves con tu sangre y hagas de mí una nueva criatura. Y ayúdame Señor, de hoy en adelante, a caminar en tus caminos. Buscaré tu presencia, buscaré tu, tu camino mientras tenga vida, hasta la hora del arrebatamiento, hasta la hora de tu venida. Inscribe, dísele al Señor, inscribe, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Díceselo con fe, pídeselo con fe. Yo veo por la fe como tu nombre, como el nombre de cada persona está siendo ingresado en el libro de la vida. En esta noche hay una gran victoria, como Jesucristo está cautivando las vidas y los corazones, como Jesucristo está siendo Señor y Salvador de muchas vidas. Y pídele en esta oración, dame fuerza cuando venga Satanás a tentarme y hacerme volver atrás a ser fuerte y valiente, perseverante, porque los que perseveren hasta el fin, esos un día serán coronados. Ayúdame y dame el don del Espíritu Santo, y séllame con el Espíritu Santo, con poder y fuego, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo felicito a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, que en esta hora han sido participantes de entregar su vida al Señor. Quiero pedirle en esta hora que el Señor Jesucristo les ayude y busquen una iglesia cristiana donde se hable del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor Jesucristo les invito a nuestros amigos que están aquí en la radio a que nos sigan llamando. En